señores y hay un lío en las redes hay un lío en las redes el cual le llaman a una o a uno cara de guanábana que <ríe> me arremete contra mía cepeda ¿Eh? la rapera de origen dominicano, Cardi así que se dice Cardi B Cardi -B, sí. Car B, no se quedó callada ante las declaraciones de la presentadora de televisión muy acerpera quien entre otras dijo que ella era una prostituta y drogadicta y que ahora se la da en doña comentarios que no, se han, no han sido muy bien recibidos por la intérprete de Moni quien le llamó extraterrestre y luego aclaró que no es una doña pues tiene 27 años y que nunca ha sido prostituta ni drogadicta que si era bailarina pero no era drogadista. A través de un live. Cari B. Cari También criticó que los medios internacionales. Se presten para ese show. Cuando el país. Están sucediendo cosas. Como la protesta que merecen ser divulgadas. ¿Se puede, ¿se puede poner ese audio? Debe para allá ver. Contesté Un comentario. ¿Cómo que se llama Ezecate esa, Retrepa? ¿Cómo que se llama? Mía. Mía. So, Mía fue para donde Telemicro, que ya estaba. So, Mía estaba en telemicro diciendo que yo Cardi B era una drogadita, una prostituta, una bailarina y ahora que yo tengo dinero, yo me pienso que yo soy Doña Cardi. Primero yo no soy Doña Cardi, yo no soy una doña porque vieja yo no soy, yo tengo 27 años. Segunda, yo nunca no he hecho droga, yo no soy una mujer de vicio. Yo estoy hablando aquí delante de mi papá, y mi papá te puede decir, yo nunca no he no sido mujer de vicio, no tenía nunca no he hecho droga, droga loca. De antes yo fumaba marihuana y, y casi no lo hacía. Y lo fumé cuando yo tenía 22 años. Y segunda, yo, no, yo, no, yo nunca no vendía a Toto. Tú, cara de guanábana, tú hiciste cosas de mentiras de mí. en el y eso, y por eso que yo dije algo para atrás. Entonces tú vas... Oh, yo voy a ir a Despierta América, yo voy a hablar de Cardi B, porque ella me llamó Carla de Batata, y yo me veo mejor que esto y esto y lo otro. Entonces, y yo, y, y mira lo que a mí me encojona de eso. Lo que me encojona es que tú vives en la República Dominicana. Ahora tú vas a coger un vuelo para ir para los Miamis. De hablar chicha de mí. Cuando tú deberías de ir a una plataforma grande para hablar de la crisis que está pasando en el país de la República Dominicana. Porque en el país ahora nada más es huelga, huelga, huelga y huelga. Y yo no he hablado en mi plataforma de lo que está pasando del país de mi papá. Señores. Se desahogó Card es Cardi B, B. Cardi B. qué lindo Cardi B. Señores, se desahogó la intérprete de la música urbana rap de Estados Unidos, de origen dominicano, contra. estoy hablando que estos homosexuales tienen que corregirse porque ellos quieren grabar con todo el mundo. Mira, fue, fue un comentario que hizo Mía Cepeda. Pero la falta de sonido hace cosas, Dios mío. Lo que pasa es, señores, que es que es mía, necesita sonido. ¿Cómo que esa mujer va a agarrar a ir con un vuelo para pa, pa Miami por falta de sonido, señores? Bro, yo te digo que la, la, la falta de sonido hace cosas. Todo el mundo quiere ser famosa. Mía se, a la pega, malo. Mía se pega, está apagada, batida. No totalmente. estaba, no estaba porque ya está sonando. Y está sonando por calle, mis señores. Esa eh, eh, esa busca de sonido no es buena porque ella le dice eh, eh, Caribí le dice extraterrestre. yo solamente estoy diciendo lo que dijo Caribí. le dice extraterrestre. y en realidad que lo que ella parece no no porque está rara está rara, está rara. No, la... no la de aquí señores Caribí se ha dado la fama porque es muy clara en cuanto a ella se refieran o la critiquen es una muchacha que ella era bailarina en el Bronx porque ella incluso sale hasta en un video eh, de Mesías Mesías con Farruko y cuando eso ella no, no estaba pegada pero ella dice que no ha sido nunca prostituta ni ha sido drogadita que ella nada más se da un chin. No, ella, ella es muy realista La niña muy realista Pero ella demostró que ella es más profesional Que, que el extraterrestre Como ya dijo, ya se jodió porque se quedó Con ese nombre, ya lo coronaron Con ese nombre del extraterrestre y así se quedó Entonces <ríe> Una guanábana No, pero mira, pero en realidad Yo ahora mismo mirando la foto de verdad, mira, tiene cara de guanábana También tiene que corregirse en cuanto al todo, igual que los dueños del circo también, que le gusta como esa polémica, con mujeres, eso se ve como tan feo. ¿Es ¿Eh? ¿Eh, hembra o varón? ¿Eh? <risa> ¿Pero a quién tú te estás refiriendo? ¿A, ah, ¿A la cara de Gobernaba, ah, no? Sí, es un hombre que tiene cultura general. Oh. Eh, ¿Se dio mocheta ahí? No, no, todavía tiene, ah, su, no, cosa activa. Activa. Si ¿Tiene activa su cosa activa. Está Tiene si está activa y. No, es un hombre para ponerse con una mujer tan famosa como... ¿Cómo que se dice? Caribe. Ah, Caribe. <laughs>